Buenas tardes. Esto es el Vila Time Informa, el informativo semanal de la Vila. Nuestra primera noticia es sobre un tema que siempre genera polémica, el cobro de las facturas de luz y gas. Aquetany s'ha començat una en més tard, en lloc de la factura en novembre han començat al desembre per les companyies, aquest any oh, fan facturació bimensual en lloc de cada mes. Abans, el curso pasado cobraba meses estimadas y un mes reales, y en este mes, este a se está haciendo lecturas reales, que es lo que fan las compañías proveedoras de, de, de, de energía y de agua. A las horas, al desembre os van a facturar los consumos de septiembre y octubre, al jane, en mes van a facturar agua de septiembre y octubre también, y al febrero, en principio, no va a haber de llum, y la que va a haber de agua va a ser un fiché que nos van enviar a enviar Rory para tan, al mes de marzo. Si veieu las facturas, heuréo que tenía un retroceso de que i teniu y tenía el càrrec correcta de igual, ¿vale? Aleshores, A las horas también que el mes de marzo tenía los consumos de electricidad de noviembre y de septiembre. Y I ahora el mes abril, us hem cobrat gener i febrer, vull dir, de abril os hemos cobrado ya en febrero, que son son las fichas que nos envía la compañía y és las que hacemos servir para refacturar los huevos altrás. Los altrás eh, refacturamos que las compañías nos envían. No hay nada más que afegir, I, si voleu, y si queréis, podéis venir a demandar las facturas y comprobarlo vosotros mateixos Esperemos que así se aclaren las dudas. Los que seguramente no se han quejado de los gastos de electricidad y gas han sido los pisos ganadores del concurso de ahorro energético de este año. El concurso, dividido en distintas categorías, lo ganarán los pisos G209 en el tipo A, H203 en el tipo B, D208 en el tipo C y V103 en el tipo D. Un día llegó una compañera y dijo, mira, nos hemos apuntado a este concurso y tal, pero por natural nosotras sí que solemos hacer cosas para ahorrar y, por ejemplo, hacer un poco de caso a lo que te dicen al principio, de encender la calefacción solo por la noche, que te descuentan más, o, por ejemplo, no dejar enchufadas cosas, que es verdad que gasta poca energía, pero gasta. Entonces siempre las enchufamos todas. O luego, el tema de las luces, cuando nos hacen falta, utilizar las menos luces posibles cosas de ese tipo. Enhorabuena a los ganadores. Ahora toca hablar del Club de Residents, que cerró este semestre con una participación de más de 700 vilatanos en sus actividades. El Club de Residents ha organizado diversas salidas, en las que la participación es en mayor parte de estudiantes internacionales. Además de las salidas, el club organiza diversos eventos en la vila, como las olimpiadas, las clases de baile, sesiones de cine o iniciativas como el Cultural Twister. Y ya que hablamos del club de Residence, aprovechamos para recordar que ya se pueden renovar los carnets que ofrecen descuento en las actividades del club y en el servicio de consigna de verano. El carnet del club de Residencia también sirve como carnet de estudiantes, cuesta 6 euros y se puede obtener en oficinas. Hasta aquí hemos llegado con las noticias, una muy buena tarde y hasta la semana que viene.